Y hemos venido un grupo de yen aquí a Vallada, somos un grupo de 20, 20 y pocos, pero vaya, hemos venido unos yen con algunos amigos a, a experimentar unos días que la fraternidad entre culturas y religiones es posible. Bueno, pues la idea que teníamos de estar aquí estos días era pues compartir la, con todas las personas que aquí viven, ¿no? Eh, nuestras experiencias y poder vivir mmm, realmente que es la fraternidad universal con personas de diferentes países, diferentes religiones y diferentes realidades. Y tratando de dar respuesta un poco también al reto de los Pathways que se inició en el GenFest de Manila y, y aquí estamos. Cada domingo alguna persona viene aquí a disfrutar con nosotros, a hacer fiesta con nosotros, para que nosotros no se, somos solos, para que disfrutar con nosotros, para que pueda vivir la vida. Y nosotros aquí tenemos siete países aquí que, que vivimos aquí. Es eso. Por la, por, trabajamos de 9 de, de a la uno. Nosotros aquí tenemos construcción. La granja significa para mí mucho porque de, de ayuda que ha dado a mí ahora, esa ayuda aquí es muy importante porque si no yo vivir aquí para que puedo seguir mi, mi futuro. Y bueno, pues luego lo que nos hemos encontrado ha sido muy diferente, ¿no? Eh, esperábamos poder trabajar, eh, hacer una serie de ayuda aquí a algunas cosas, pero el tiempo pues no nos lo ha permitido. Bueno, la verdad es que como que todo ha ido cambiando y como que todo se va improvisando día a día, pero yo creo que eso es, eso es lo divertido, ¿no? Que, que nos que tenemos tiempo como para conocerles a ellos, ¿no? Y compartir con ellos, pues bueno, cada comida, cada. no sé, cada lluvia que hay, que ahora se nos acaba de caer pues, medio tejado, pues no sé, incluso con eso, pues, pues compartir con ellos ese, ese momento. Entonces, bueno, pues es un momento de, pues de, de golpe, ¿no? De golpe intercultural y de golpe de realidades que, que choca, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que está significando efectivamente como, como ha dicho Jordi, que es posible amar al prójimo, que es posible el amor cotidiano, que es posible eh, el amor a nivel universal, que es posible eh, crear un mundo unido y que solo es cuestión de que cada uno decida, decida hacerlo.